Un tip para mejorar tu comunicación con tu pareja. Cuando haga algo y a ti te moleste, entonces en vez de reclamarle directamente, detente y es una solicitud. Por ejemplo, si tú llegas al baño y otra vez dejó la pasta destapada y se está endureciendo y otra vez dejó el baño sucio, en vez de reclamarle, detente y hazle una petición amable. Oye mi amor, te pido un favor, cuando utilices la pasta de dientes, ¿puedes taparla por favor para que no se seque? Y cuando utilices el baño, ¿puedes levantar la tapa, por favor, para que no se ensucies? Y es mucho más probable que él coopere, porque cuando tú reclamas, él va a tender a defenderse. Pero cuando tú pides, es más probable que él entienda y esté dispuesto a cooperar. ¿Quieres más estrategias de cómo poder recuperar el amor y la comunicación en tu pareja? Te invito a mi taller totalmente gratuito. Solo tienes que registrarte en mi página ricardodelerran.com para recibir el acceso, las tres claves para recuperar el amor y la comunicación en tu relación de pareja, aunque él no coopere. Te espero. Tu relación está en tus manos. Mejorarla.